Acá lo que estás viendo es la forma de escribir una repetitiva determinada en PHP, es decir, una repetitiva de la cual antes de comenzar ya sabemos qué cantidad de repeticiones se van a, a dar. La sintaxis es, de vuelta, similar en cierto sentido a lo que era el while o el if. Si notas, tenés la palabra reservada al principio, en este caso for, después paréntesis y luego llaves y en el medio de las llaves las sentencias. Una diferencia importante es que el for tiene tres eh, expresiones dentro de los, de los paréntesis. Ahora vamos a ir viendo cómo es cada una y de qué se trata. La primera es la sentencia de inicialización. Esta expresión se evalúa una única vez antes de comenzar el ciclo. La segunda, la condición, es la condición de continuidad. Esto quiere decir que... Para que el ciclo continúe, esta condición tiene que evaluar como verdadero. Es importante notar que esta segunda subsentencia, llamémosle, se ejecuta, se evalúa antes de cada repetición del ciclo. A diferencia de la primera, que solamente se ejecuta una vez antes de, de comenzar. Por último, la sentencia de incremento se ejecuta también una vez por cada, por cada vuelta del ciclo pero al finalizar la ejecución de las sentencias. La idea es que la condición de incremento logre que avanzar de modo que eventualmente la condición de continuidad sea falsa y por lo tanto el ciclo termine. Nota una cosa interesante que es que gracias a la cláusula de, incre de incremento, o sea la última de las, de las tres que conforman el for, si se cumple que I empieza en cero y la voy incrementando de a 1 por cada vuelta eventualmente voy a llegar a que la condición no se cumpla, que es que i no va a seguir siendo menor que 10 eso va a suceder obviamente al cabo de 10 repeticiones por otro lado no tengo tampoco que dudar de que iba a empezar en 0, porque es eso lo que yo estoy escribiendo justamente, que es que i inicia en 0 para que todo este for funcione tal vez hayas notado que esto se puede escribir utilizando un while, tranquilamente. Pero bueno, de hecho es una característica que viene heredada también del, del lenguaje C. En la realidad el for no es otra cosa más que un while con un poquito de ayuda de sintaxis.